excelente atleta, excelente ser humano, una persona que, que ayudaba mucho, ayudaba mucho a la comunidad, a personas, creo que era uno, sabes, Mucho, mucho atletas y muchas, muchas personas eh, ha seguido su sus su pasos, su, todo lo que hizo en, en el, en el béisbol dentro y fuera del terreno y, y creo que mucha gente eh, lo, siempre va a ser querido por mucha gente.